Bueno, hola de nuevo a todos. Eh, seguimos con el con tema de compresores y lo que vamos a hacer hoy es eh, comparar eh, tres LA2, en concreto uno de hardware y, y dos de, de plugins. Eh, van a ser el, el, el LA2 de Teletronics, que es de Universal Audio, que le tenemos eh, metido aquí. Hemos hecho un, un grupo para cada, para cada uno de ellos. Aquí le podéis ver, es el de Teletronics, el, el TeleA2, el Silver, que se supone el, el que emula al eh, hardware auténtico de Teletronics, que el, bueno, por ser una marca relacionada, pues, pues le dejan utilizar exactamente el nombre de Teletronics, que fue el, el hardware eh, original. Todo esto viene de de, bueno, pues de, de Urey y demás, aunque este en concreto no pertenece a Urey ¿no? no es el 1176, sino que era de teletronics pero digamos que es el único que ha conseguido que, que esta marca le, le deje poner ahí su, su logo ¿no? el siguiente es el de, el de Waves, el CLA2 si lo veis aquí exactamente igual, teóricamente es la emulación del Silver que llevan, eh, pues este botoncito aquí, que es el que denominan énfasis que hemos hablado de él algunas veces que lo que hace es bueno, abrir un poco el ataque y darle un pequeño toque arriba, en más brillante en los, en los agudos. Y aquí abajo lo que tenemos es el, el hardware, el, el externo, el, el Clark Technics, el KT2A, que también emula a este a Teletronics, este ¿no? Al, al LA2, al Silver. En concreto yo también, como veis aquí, el, el énfasis exactamente igual, que, y la construcción como veréis es pues super similar a la del original del Teletronics. ¿no? El Drone Group que viene del ClarTechnic está aquí arriba, lo veremos aquí arriba y ahora pondremos aquí el, el simbolito de, del, del hardware del, del equipo del kt del 2A ¿no? de Clartechnics. Lo que vamos a hacer en principio es, bueno, vamos a grabar los tres eh, los hay nivel ahora mismo para que no esté mucho tiempo esperando bueno pues para que todos ellos, bueno en principio con el énfasis a las 12 todos ellos, como veréis eh, esto lo tenemos en parejos en estéreo estos como son plugins, eh, al insertarlos en un estéreo automáticamente eh, Waves pasa a estéreo y, y en Teletronics eh, elegimos el, el estéreo de, de todos ellos al, al insertarlo, aquí veréis en, en el drum en el caso de, de Universal Audio, lo que tienes son en mono y en estéreo, o sea, tienes que elegir el, el plugin si lo quieres en mono y si lo quieres en, en estéreo. Y, y hemos elegido estéreo porque, como digo, están en un, en un bus. ¿vale? Entonces, bueno, pues lo digo, vamos a grabar las tres los tres eh, stems en, en tres pistas estéreo. Y primero vamos a poner una configuración en la cual estemos en reducciones de, de ganancia de 1-2 y con picos en 3 y luego el, una segunda parte de la que sea una compresión un poco más agresiva, que pueda estar en 3db y con picos en, en 4, en 5 e incluso un poquito más, ¿vale? Entonces vamos a grabarlo, lo hacemos rápido y ya lo vamos comparando. Vale, ahora lo ponemos y vamos a, a compararlo a ver qué os parece. Como os digo, arriba está el drum de batería sin el STEM, sin comprimir, a través del Universal Audio, el de Electronics, el LA2A, el la siguiente está el de Waves, el CLA2A, y el siguiente está el hardware, el Technic, el KT2A. Vamos a escucharlo y a ver qué os parece. A partir de aquí, como os dije, está una reducción más alta, dentro de las 3 vez de media, con picos de 4 y 5. Si queréis mi opinión, a mí, sinceramente, el, los que más me gustan es el, el Watt, el Teletronics y sobre todo el hardware, el ClarTechnic. Yo personalmente lo noto mucho, en, sobre todo cuando hay más compresión con la segunda parte, en la que estamos ya más por encima de los 3DBs, que tanto el de Teletronics de Watt como el ClarTechnic o hardware... Eh, dejan de ser tan mediosos. Un poco todavía un poco el, el brillo de las chispas. Se nota en la caja. Si escucháis con entra el de Waves, la caja se apaga. Y, y en cambio, en el Clark Technique, eh, el brillo de platos, el brillo de caja, el transitorio incluso, y, y la salida de caja, se sigue escuchando natural y brillante, y en el Teletronix, eh, creo que también. Creo que entre los tres yo me quedo con el hardware aunque el de Watt está también bastante conseguido. Y el de Waves, bueno, la verdad es que hay LA2A que suenan así, que suenan... que se ponen como muy mediosos, pero yo creo que en, en el caso del cla de 2 a de Waves, creo que quizás está un pelín. Ahí cuando la empiezas a apretar un poquito, empieza a oscurecerse. Entonces, eh, bueno, sinceramente prefiero el hardware. Y en este caso creo que es el vencedor, el de Clark Technique. Aunque os digo que el Teletronics suena bastante bien y como plugin es mucho más, eh, bueno, pues más eficiente en el sentido que lo puedes insertar en todos, los, en todos los canales y el hardware pues tenías que tener 18 de estos o ir haciéndolo en Stems o ir uno a uno haciéndolo para que, para que pudiese utilizarlos, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es mi, mi opinión y, y juzgar a vosotros. Espero que os haya servido de algo. Un saludo.